I'm moving Bueno, primero que nada decirte que mi nombre es Rosa Vergara y yo represento a los usuarios de la red metropolitana y soy delegada nacional de la red nacional de usuarios. Y nosotros efectivamente lo que queremos es denunciar eh, la compra, o sea, la concesión de este hospital eh, Sotero del Río que significa privatización para nosotros los usuarios y por lo tanto definimos como metropolitana tomarnos este hospital es una ocupación pacífica en donde nosotros queremos decirle a la gente y a la autoridad qué que es lo que significa la concesión de Chile y, y qué es lo que significa para nosotros los usuarios. Bueno, este, este hospital, eh, que tiene más de 60 años, eh, forma parte de los emblemáticos hospitales de, de la gran capital, como es Santiago, ¿no? eh, por nombrar otros, el Barro Luco, el San Juan de Dios, Roberto del Río... Y, y está inserto este hospital junto con los que nombraba y muchos más, todos los hospitales antiguos de Chile en una política de salud que tenía que ver con una sociedad constructora de establecimientos eh, de salud hospitalarios eh, al igual como existía la sociedad constructora de establecimientos educacionales es decir, había una política de Estado de la construcción donde el Estado asumía esa responsabilidad no solo en la construcción sino también en la administración de lo que ello significa y bueno, eh, hoy día nos enfrentamos ¿no es cierto?, al tema de la posibilidad de que este hospital y nueve más sean concesionados, lo que cambia el paradigma, digamos, de, de salud pública. Es decir, alguien se hace cargo, un privado, una transnacional, un consorcio, eh, que lo que quiere es eh, ganar plata, simplemente. En este modelo de salud que se quiere implementar hay reducción de camas, eh, ...no está considerado la salud mental... La, ...la alimentación va a ser también externalizada... ...el estacionamiento va a ser externalizado... ...o sea, cuando nosotros... Ven, ven, eh, ...viene acá un paciente a la posta... ...con un enfermo grave... ...imagínate, el, el problema que trae... ...con el enfermo grave... ...y además tiene que tener pensar en que tiene que pagar una consulta o eh, el estacionamiento, entonces efectivamente nosotros, no, los usuarios, nos afectan. Eh, este es un proceso que viene desde la dictadura, ¿no? el proceso de eh, entrar en el modelo neoliberal que cambia, como decía recién, el paradigma de, en este caso, un servicio público pasa a caer en manos del de área privada y con ello conlleva, digamos, el daño que significa para la población en términos de que indudablemente no va a poder atenderse aquí eh, los que no tengan recursos. Eh, y, por otro lado, el daño que va a significar también para el movimiento sindical de trabajadores de la salud. Es decir, nos va sacando sindicatos de la salud en cada hospital que se privatice y, y tienen que tratar con el patrón de turno el de ahí, el local. Por lo tanto, eh, se rompe la, junto con romperse la red de salud pública, también se rompe la red sindical. Nosotros creemos que este hospital que tiene una larga trayectoria donde mi mamá, mi abuela y mi todo, mi hijo han nacido aquí eh, y, y de muchos nosotros ha sido buena, o sea, tenemos deficiencias. Por eso que la, los usuarios nuestros dicen, oiga, pero si a nosotros no atienden más, no hay esto, tenemos que esperar tres, cuatro horas. Pero claro que sí, po, si nosotros no decimos lo contrario. Efectivamente es así. Pero lo que no sabe la gente o, o lo que no se ha dado cuenta es que sistemática y progresivamente se ha venido eh, asfixiando la salud pública de tal manera de que llegue un momento como hoy día eh, la gente diga la salud pública en realidad no sirve y por lo tanto lo que la gente piensa es que la solución es el privado, privatizar la salud. Eh, ha habido un desmantelamiento de la salud pública en función de las grandes empresas como Las Clínicas, Las Condes, eh, La Alemana y otras que te podría seguir nombrando. Entonces la política de este gobierno fue desmantelarla y lo logró. Por lo tanto, nosotros llamamos a las autoridades que, eh, que hoy día van a asumir que empiecen a ver el tema del cambio de la Constitución, porque parte de ahí la solución. Porque en la Constitución del 80 dice que nosotros tenemos el acceso pero nosotros no queremos tener acceso, nosotros lo que queremos es que sea un derecho garantizado por el Estado, por lo tanto la Constitución del 80 tiene que cambiar. Es decir, si nosotros no cambiamos la estructura, la, lo que está escrito en piedra ¿no? eh, e inamovible, de una Constitución que no nos representa porque fue escrita con la pistola en el pecho hacia la población sin participación, hoy día creo que se da la posibilidad de que los movimientos sociales, la fuerza que han adquirido en diferentes instancias, mantengan en alto la bandera de defender todo lo que tiene que ser público y todos los derechos individuales y colectivos de la comunidad de este país. Todos sufrimos eh, la salud pública que tenemos hoy día. Que no solo eh, lo sintamos como el dolor, sino que transformemos ese dolor, esa bronca, esa indignación a conversar esto, a reflexionar, pero no solo eso, porque a veces sucede que hay mucha reflexión y poca acción. Acá en el sótano atendemos siete comunas, Siete comunas de hermanos nuestros, indigentes. ¿Qué va a pasar con ellos cuando este hospital esté privatizado? Compañero, yo le digo, nosotros la jugamos por atender a los pacientes, porque detrás de los pacientes también tenemos familias que también pertenecen y se atienden acá. Entonces no podemos dejar eso votado, hay que luchar por eso y sacar adelante que esto no se llegue a concesionar. El concesionario es el único que gana, chiquillo porque nosotros los trabajadores unidos con los usuarios tenemos que dar la pauta de que hay gente consciente que no va a rendirse hasta las últimas consecuencias para defender un bien social como es la salud y que debe ser de responsabilidad exclusiva del Estado, al igual que la educación, la vivienda y el trabajo. Así que repetimos como siempre nuestra consigna en conjunto aquí con los que estamos. Vamos compañeras y compañeros que se puede. Muchas gracias.